Uh, about supplementation. Yes. Uh, you work with your your, benfato benfato nutrition, uh, but um, we're not going to to talk about the name of supplement, uh, only the ingredient. Yes. Three, specific supplements. You. Recommend. Yes. Pre, post, and protein. Pre workout, post workout, and protein. Pre, okay. Perfect. Perfect. Easy. Eh? Protein. Preentrenamiento y proteína postentrenamiento. I, I would like to say why, the reason why. Please. So the pre-workout, in order to improve the training, to have more stamina, more focus, mm -hmm. and to be able to train harder, in order to stimulate growth while training. The post-workout, in order to accelerate the recovery process, mm -hmm. in order to recover faster for our next session, and the protein, in order to, uh, I will say, produce. The growth that we have already stimulated. Okay, thank you. always Francis, confia muchísimo en la proteína. What kind of, of of protein? Isoprotein, hydrolysate, the way. I would say depends if you are competing, uh-huh, or, or not. If you are uh, competing, I yes. For example, competing because we are, we are, we stay in the yeah, uh, I will. In I will recommend the purest uh, protein. Okay. okay. And <laughs> if you are not competing, I will recommend, for example, the less pure protein, but still even. Um, I will even recommend if you are still concerned about gaining lean muscle mass, mm -hmm. I will recommend to have some carbohydrates inside the protein mm -hmm. in order okay. to have a best assimilation okay. and uh, uh, to be able to gain some lean muscle mass. Very bien. Como veis, no hemos hablado de multivitamínico, creatina, BCA, sino que directamente Francis apuesta for por la proteína que luego la podíamos mezclar con algún tipo of carbohidrato. Ramon, Uh, yo sé que tú no eres un acérrimo de los suplementos De hecho crees bastante no, He ido desarrollándome a lo largo del tiempo. Un poquito años. más sí. Eres, eres, eres eh, Apuestas más por la comida Pero sí. si tuvieses que elegir tres suplementos básicos bueno, de forma rápida Lo que has dicho tienes razón y lo quiero aclarar Yo apuesto mucho por la comida ¿Eh? Mucho Partiendo de ahí ¿Por qué? Porque al final tengo que educar al atleta de alguna manera No le puedo sugerir que no coma ...entonces tengo que entrar por ahí... ...luego sí puedo agregar... ...en principio la proteína... A, ...con un poquito de carbohidratos... ...yo no uso proteínas puras... ¿No sea, ...rara todas? vez... ...sí uh -huh. las uso... ...pero me gusta muchísimo la proteína... ...que viene con un toquecito... ¿Un poquito de carbohidratos... De carbohidratos. Uh -huh. ...y luego tengo dos elementos... ...que uso habitualmente... ...uno es la arginina... ...que la uso constantemente... ...durante todo el año... ¿Arginina sola o L arginina alfa? arginina, arginina. arginina. En vale. la, la forma, Ar bebible, de, la forma bebible de ampolla oral que venden en cualquier parte. L Muy bien. Se llama Sargenor, creo. Bueno. Eh, sí, que se puede comprar en una farmacia, por, por ejemplo. Se compra y además sin receta. Uh -huh. Es una especie de jarabe dulce que es bastante rico y eh, digamos que prepara a la persona que va a entrenar pero no la prepara en el momento. Digamos que mantiene un estatus, a partir de ese momento, esa persona va ganando en un estatus hormonal. La arginina es un estimulante de la hormona de crecimiento. No de grandes cantidades de hormonas de crecimiento, pero sí de pequeñas cantidades cotidianas. Sí, sí. La proteína, y me gusta la proteína multifase. Vale, que sea, digamos, diferentes la tipos de proteína nocturna, secuenciales. La proteína, esa es la secuencial. Muy bien. Y la uso bien. nocturna y a veces durante el día. La mayoría de ellas traen ya bastantes aminoácidos uh -huh. Tanto la, la primera como la segunda Con lo cual no sería necesario aplicarles O añadirles nada más sí. Y aparte con lo que doy de comer yo creo que ya se Suficiente quedan. Roberto, hablando de culturismo de competición uh, Sé que la respuesta es un poquito Ambigua porque dependerá Del estado de forma de la persona Etcétera, pero teniendo en cuenta Que hablemos de un atleta Que ya, que ya viene de una preparación O sea que no empezamos de cero El tiempo mínimo que tú ¿Recomendarías o prepararías a alguien en vistas a una fecha de una competición? Como por ejemplo podría ser el Mr. Olympia Amateur, ¿cuál, ¿cuál sería? pues siendo realista te podría decir una fecha pero siendo realista dependerá del dinero que se quiera gastar y del entorno que tenga uh, decir, me gusta la respuesta que sea diferente claro es decir una persona que tiene unos recursos limitados eh, está claro que le va a costar todo más tanto en tiempo como en sacrificio uh -huh. una persona con mayores recursos por ejemplo lo ha dicho muchas veces de levantarte para entrenar o sea, entrenar tres horas está muy bien para la gente que puede entrenar tres horas claro no todo el mundo tiene su tiempo claro. Entonces, ¿cuánto tiempo eh, para ir sobre seguros a un campeonato de este nivel en el que sabes que va a venir gente de otros países y no a pasearse, sino a ganar? Yo creo que quizás seis meses pueda ser una, un buen tiempo. Seis meses. Puede parecer mucho, pero es que la gente no, no, no, no. pasa. Necesitamos tiempo, necesitamos tiempo claro. sobre todo si queremos ser competitivos y luego no llevarnos. Además, hay que chico. tener una cosa en cuenta que el que va a un olimpia eh, tiene ya un margen de mejora limitadito, no mejora mucho mes a mes. Claro, es algo lento. El que empieza para un regional posiblemente con dos meses de preparación puede le pueda valer, pero para campeonatos ya serios depende de lo que se quiera gastar y luego ya teniendo en cuenta todo eso, la vida que les rodea y pff, tiempo, tiempo. Seis meses tito, ¿no? Perdón, pero quiero agregar algo. Por supuesto. Y estos dos señores han hecho su mejor carrera cuando menos dinero tenían y cuando menos tiempo tenían cierto ¿Eh? quizás es con, quizás podría ser porque tenían ¿Te más más gente? ilusión y más pasión que nunca sí porque ellos lucharon Pregunto, ellos decidieron eh decidieron luchar y sabían dónde se metían yo, yo respondo yo creo que era también por la inocencia de, de no saber muchas cosas y de sacrificar todo por eso van pasando los años y empiezas a dejar de sacrificar cosas por algo que sabes que va a llegar a que tiene un techo, que aunque de pequeño parece que no tiene techo Y puedes llegar a cualquier lado, te das cuenta ¿Crees Raúl que con, que con los años, es una pregunta general Pero mm, se la formulo primero a Raúl el, Yo siempre lo he pensado Y creo que es así, que el culturista Cuando hablo de culturista mm, Entendedme que hablo de Entra chicos, de chicas Todas las los categorías classic, los No, no, no, no physics, y, y también lo, eh, Las bodifines, las, las figuras, las bikinis <risa> Todos, eh, que, todos. Nadie, que nadie se sienta excluido pero crees Raúl que con los años, vamos a decirlo así, nos volvemos más vagos, es decir, queremos llegar al mismo sitio con menos esfuerzo, es un poco lo que, lo que Roberto comentaba, Cuando yo recuerdo mis primeras preparaciones, me dejaba sin dinero, sin recursos, pero me dejaba la vida, como, y luego intentas llegar al mismo punto de definición, al mismo sitio, si puedo ahorrarme 10 minutos de cardio o no levantarme por la mañana, mejor. Si puedo seguir comiendo ternera y no quitarla, mejor. ¿No ocurre? nos ocurre en general? Sin duda. Sin duda es un, es un punto muy.. Muy.. muy presente, eh, muy presente día a día. día. Eh, solo, hay que, solo hay que comparar ¿no? Hace años atrás, en los años eh, 90, 80, uh -huh. 90. Eh, como uno lo, lo, lo daba todo, todo todo y más no era ahora no ahora se busca el, el, el sistema de dieta el, el sistema de entreno mágico para que eh, contra menos se haga pues se crea de que se, se va a llegar a ese a ese objetivo eh, que antes llegábamos en el, en el pasado y, y no y no yo creo que también que es una de, la, una de, la, de las una causas por lo que desde mi punto de vista el culturismo en general eh, sí, sí. no es lo que era eh, hemos perdido quizás en, en, ese, en ese sentido hemos perdido un poquito de si sí, sí, sí. vemos puntos. la evolución del culturismo de hace 30 años atrás y ahora yo creo que simplemente con la visión general del atleta en competición podemos ver que ese, que ese punto sin duda está ahí. Qu quizás por eso los, los nostálgicos mmm, recordamos siempre la época dorada no, de, de francis lenfato en los sí, 90 efectivamente eh. sobre todo con nostalgia <risa> Sí, con una, local, que, con mucha yo creo que es que hoy en día también hay una parte, un sector de esta poblac población, un una parte de este sector ¿Sí, sí? que se dedica mucho a hacer creer a la gente que no hace falta esforzarse, ah, tanto bueno. que todo es más fácil, que todo es... A ver cómo decirte que... La política del doy mínimo doy esfuerzo. Paz, ¿Mm? Sí, que yo soy capaz de que consigas lo mismo con menos. Hay muchos que hoy viven así y encima viven bien y llevan y tienen mucha gente detrás. Y el problema es que eso se extiende, se crea como hábito y, claro. y si dices que no es así, tú es porque es un antiguo es lo que comentábamos al final eh, si te dedicas a esto acabas perdiendo de algún modo cliente vamos a llamarlo así sí, sí. y buscamos un poquito eh, ayudar a que el camino sea más fácil claro. yo me encuentro en esa situación también ¿eh? a veces lo paso mal viendo que un aleta mío lo pasa mal cuando luego yo pienso digo a ver si yo me dejaba la vida y daba igual si no podía dormir si tenía insomnio si me tenía que levantar a las 5 de la mañana lo hacía pero luego Parece que si tienes que obligarle a alguien a hacerlo que, que te sientes hasta, hasta mal y todo. No, yo ya no me siento mal. Lo que pasa es que yo no lo va a hacer. Porque va a llegar Directamente. Otro, claro. Va Directamente. a llegar otro que le va a comer la oreja por detrás y vas a quedar tú como el inculto, como el que. Bueno, claro. el, que el no malo. Ha hacer. El claro. malo. Yo soy el malo. Claro. Francis. ¿Sí? Uh, presentation. I'm sorry, I'm sorry. sorry. Because we talk we talk in, in Spanish. Uh, presentation. Uh, before the competition the look the pose the preparation menta the, the mental preparation when when you stay in the backstage and view on the stage what about um, there is a easier part and a difficult part mm -hmm. the easier part for me was when i was amateur and i was competing against uh, the same category that uh -huh. mine. So when I was, for example, middleweight at uh, French level or world level, vale. I was... Leer era, le era fácil a Francis, cuando competía como amateur, en una misma categoría, mm. era, era, era la parte fácil. But... Si. And then, when I did Mr. Olympia, yes. because Mr. Olympia at that time was the overall category. It wasn't yes. like today, the together. and the ozone. Yes. So because of that, uh, <laughs> it was very difficult and very stressful for me mm -hmm. to be, for instance, with uh, bodybuilders such as Lee Heine, for Rish example, Gaspari, Gimada, Sean Ray, Ronnie Coleman, thereafter, yes. Kevin Levron, Flex Wheeler, and the, and, uh, and the other. La crème de la crème. <laughs> All together, la crème de la crème. <laughs> so it was more difficult mentally. So I had to deal with that, especially when Dorian Yates show backstage the arm swing and the glutes and wow. the back and, wow. and all. So that was very impressive. So And I, I look at Dorian Yates, yeah, showing he's all he's in everything I have Yes, But you know what, because I, w I, I am still a passionate bodybuilder and I was a passionate bodybuilder, I got some motivation to see this muscle, mm -hmm. this density, mm -hmm. this size and all. I got I, I didn't get s scared. So my mental preparation was to look at the other competition mm -hmm. in order to get get I'm competing against Lihene, Rich Kaspari, Chaudre, and then after Ronnie Coleman. Yes, is the attitude. So for me it was a motivation. Es la, es la actitud, no? el, el saber que está compitiendo con los más grandes, Lijane, Gaspari, uh, Sean Ray. Pero hay una cosa que yo quería agregar. Por favor, Ramón. Él tenía una marca registrada. Era diferente a todos los profesionales, como lo fue Bob Paris y como lo han sido otros. Uh -huh. Él no tenía necesidad de subir 20 kilos para estar en la línea junto con eh, Lijane. Todo el mundo sabía que Benfato pesaría 20 kilos menos que Marco Rull, nadie esperaba que pesase 20, 100, 30, 30, 50, 30. 50 kilos menos que Marco Rull. Pero él tenía su estilo y con su estilo luchaba, en una línea donde entraban todos, no había 212. Y le ido bastante Solo bien, la categoría. para que los que no tienen 200 kilos definidos sepan que se puede competir. Lo mismo le ha pasado a Raúl cuando comenzó como profesional. Recuerdo que Francis en en Chicago, it was in Chicago in 90, 1990, you was 6th place, it was your best uh, condition this year? Uh, I would say the best condition, yes. Mm -hmm. Mr. Olympia? Yeah, Mr. Olympia, yes, definitely. And mm, it, uh, what was your weight? Uh, in between 73 kg and 74 kg. Wow! <laughs> 73, 74 kilos On stage Compitiendo Con los más grandes con, con Lee Haney Que debía pesar Lee Haney One hundred and Cierto cinco Madre mía bien. Para que veáis Que Esto es una Es una de las cosas El peso El peso es relativo ¿eh? And that's why Sorry I want to come back To the cheating meal After That's why I was very careful But not to eat More calories than when I needed Because in order to compete Again This competition yes. which was the highest uh, competition ever on Mr. Olympia mm -hmm. especially overall category I had to be shred, not defined. I had to be shred in order to create an illusion on stage that made me to appear much more impressive mm -hmm. than I was in the reality. You know yes. what this is? Yes, yes, yes. No sé vosotros, yo estoy disfrutando de que, de que la historia viva del culturismo nos, se, me, se me ha puesto la piel de gallina. Nos estén contando estas cositas que de primera mano. O sea que. Raúl, trucos, detalles para el momento mmm, previo a la competición. Esos truquillos que a veces. Yo cuando he sido principiante. Uh, me gustaba mucho observar. no uh -huh. De hecho, cuando nos hemos y cuando he tenido el placer de acompañarte a camaradas profesionales y he estado contigo en el backstage, que nos pasamos horas, que la gente quizás no lo sabe, pero son horas de estar ahí haciendo nada y haciendo mucho, uh -huh. porque no haces nada físicamente, pero... Y tú también, tú también, claro. porque tú aprendías, estábamos observando. Y yo miraba a Samuel hatat a este, al otro, ¿qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué beben? Uno está tumbado, el otro escucha música, el otro con el WhatsApp. Es una cosa curiosa. Entonces, ¿qué truquillos de última hora nos podrías desvelar de alguna manera? Ajá. Fácil. Eh, y aparte, para, para mí, Raúl todo es fácil. Sí, para mí es fácil. Eh, truco indispensable que aprendí en la categoría 2-1-2, uh -huh. 212. Siempre he dicho que un 212 empieza por la cintura, no por el, por el cuerpo. Uno de los grandes fallos que tienen los profesionales cuando pasan a esta categoría quieren ser grandes grandes grandes y grandes y prácticamente cuando buscamos cuando los 212 sale lo primero que se busca son cinturas pero creo que también en general en general un main de perfil con esa cintura súper estrecha uh -huh. se hace se triplica de la parte de arriba El eh, efecto visual que crea obviamente truco llamémoslo truco consejo de obligación para, para mis atletas no comer tips, tips? no Before comer hasta incluso 3 y 4 horas antes es una pérdida de tiempo el comer cuatro horas antes. ¿Para qué? Si necesitas un poco de energía, como hacen los pros. Estás en, en un byte con, con pros y prácticamente eh, nosotros hemos visto a, a muchos. Pros. Eso es algo, Raúl, que yo quería hacer hincapié porque aquí hay muchos competidores uh, y es verdad, es verdad. Nosotros, comiendo. Os, claro, y están comiendo arroz y ternera y van a salir al cabo de una hora. Digo, vas a salir con la digestión y es verdad que nos hemos pasado tres y cuatro horas en un backstage en toronto en el mister Olympia en las uh -huh. vegas y yo decía aquí nadie come nadie bebe y de repente mark Duckdale se sacó una torta oh, esto lo cuento se da una torta una cucharadita le puso un poquito de mantequilla cacahuete rompió la torta por la mitad quitó media torta se comió la media torta se enjuagó la boca Exacto. Volvió a cerrar el tarro y lo metió en su bolsa. Sí. Esto lo hemos vivido. Claro, y más ejemplos. Big Ramy. O sea, al lado mía en el barrio. Por ejemplo, de Olimpia. Por ejemplo. Una torta con mermelada de arándanos. de eh, Warren. Habría 50 gramos de arroz cocido. Eh, Denny Wall, compañero de equipo mío. Media banana, ni entera. Yo le bueno, ¿por qué no se come la banana entera? Media, suficiente. Va a competir, no va a comer. Ese estómago tiene que estar metido. Claro, sobre todo sí. para que el estómago... Correcto. Sí, sí, sí. Y eh, un segundo truco un ver, poquito más biológico. Una, muchas personas tienen problemas de dilatación de estómago justo antes de subir horas antes de subir y es simplemente por el por los nervios eh, o sea, el estrés y los, los nervios, los que, nervios que nos dan al estómago le hace segregar ácido clorhídrico en exceso eso le crea una una digamos una gastritis eh, leve que lo que hace es eh, irritar la mucosa inflamar eh, hoy en día, quizás muchos no lo sepan, incluso horas antes o de la misma mañana es muy importante tomar un... Yo les doy un medicamento sin receta médica, como es la ranitidina. Uh -huh. Yo lo tomo a diario por precisión médica. Eso, las tres horas antes de competir, es importantísimo para que el que tenga ese problema de nervios, eh, ese estómago no, no se inflame. Sería similar al omeprazol, pero que hace otra funcionalidad. Son algunos trucos que muy siempre bien. he tenido y quiero a partir de ahora. O muy bien. Seguramente ya todos lo harían. Yo quería agregar una cosita <risa> por favor. a esto que le dice Raúl. Yo les doy dulce, a veces, algo dulce, por una cuestión de placer. Para que la persona no entre en un estado de estrés excesivo como el que se tiene durante la competición o previo a la competición. Por eso a veces recomiendo una barra pequeña de chocolate. Claro, sí, algo pequeño. Para que satisfagan algo que no prueban hace muchísimo uh -huh. tiempo.